Estamos aquí en la ciudad de los niños y de las niñas de Córdoba... ...porque hemos hecho el acto institucional para recibir... ...a los niños y niñas saharauis que vienen tradicionalmente... ...en estos meses del de, año para disfrutar de unas vacaciones en paz... ...en nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Córdoba... ...no solo apoya el, este proyecto y, y, y financia parte de él... ...sino que comparte las inquietudes de Acansa que es la que está ejecutando el proyecto y del pueblo saharaui de esa ansia de libertad y de ese merecimiento que tiene y que necesita de que por fin se reconozca un, un Sahara libre después de que fuera ocupado por, por dos países y que no recibiera el apoyo de nuestro país que tuvo que recibir en su momento. ¿No, Tomás? Bueno pues. Eh, desde la cancha, un poco explicar un poco en qué consiste el, problema, el, el proyecto. Este. este proyecto lo venimos desarrollando desde el año 1994 eh, eh, y en la actualidad este año han llegado 162 niños. Eh, a partir del año 2010, eh, que fue el pico de 174, que ha sido lo máximo que hemos traído, eh, ha ido bajando con motivo de la crisis que a pesar que Córdoba es muy solidaria... ...y poco a poco con la recuperación... ...pues estamos en ello también recuperando familias... ...el programa consiste pues, en sacar de los dos duros meses del verano... ...de los campamentos de refugiados de Tindú... ...a estos 62 niños y niñas... ...y de traerlos de las altas temperaturas... ...y de las lluvias a veces torrenciales... ...que caen en estos meses... ...y traerlos pues a vivir aquí con, con familias de acogida donde reciben pues bueno pues no solo el, el cariño que por supuesto hay mucho sino pues los cuidados y de tipo médico eh, de tipo oftalmológico de tipo dental y demás de, de, diversas, de diversas clínicas privadas de Córdoba y demás y bueno pues también agradecer mucho eh, al ayuntamiento y en concreto a Rafa por pues el gran la gran labor que están haciendo en, ...en el tema de cooperación... Eh, ...ya que este año, el año que viene... Y continuamente desde que entraron en el gobierno y demás... ...bueno pues están subiendo los presupuestos... ...lo cual es de agradecer, como he dicho anteriormente... Eh, ...aquí en, dentro de, de España pues bueno pues hay necesidades efectivamente... ...pero fuera también hay muchas y, y por supuesto hay que ser solidarios... Eh, ...y actuar allí donde, donde se necesite y Córdoba... En concreto el ayuntamiento, bueno, pues es, eh, saben de estos problemas eh, y, y por eso pues, el, el, el ir cada año eh, aumentando el tema del presupuesto y la ayuda en general.